¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Chicos, toca apertura de máquinas, habéis reventado con el botón de like el pasado vídeo Y bueno, os voy a traer una apertura de máquinas con la que vamos a buscar ese coche de carreras de 1950 Coche que necesitábamos para poder tener ese nuevo coche fusionado En el caso de que no salga, bueno lo gemearemos para poder tenerlo al máximo y poder ver ese nuevo coche funcionado, entonces el objetivo principal del vídeo es ir en busca de ese coche y si, bueno, si van saliendo legendarias o alguna épica que no tengamos de anteriores actualizaciones perfecto, como habéis reventado el botón de like del pasado vídeo me gustaría que en este no fuese menos El listón está ya muy alto del canal Cada vez se apunta más gente Y vamos creciendo más rápido Y bueno, que mínimo que 100 likes en este vídeo Venga chicos, no me enrollo más 45 máquinas por delante Y vamos a ver qué nos sale También recolectaremos gemitas Que nunca vienen mal Me tenéis que dejar Me tenéis que dejar en los comentarios Si queréis que bueno, compre ese nuevo coche épico Con las 300 gemas que vale Pero me lo tenéis que dejar abajo en los comentarios Y dejarme una buena cantidad de likes Que bueno, yo vea que estéis interesados En ese más contenido de Crash of Cards Y no de otra cosa chicos Vale, común Está el carruaje real Hay algunas que todavía no tengo maximizadas Y bueno, me salen Pero es que no me dan gemas ni nada una vez llegado al nivel 100 te podrían dar algo de gemas. Bueno, el gigantón no está mal. De momento, mucha común en esta nueva actualización de Clash of Cars, Ya sabéis que ha metido tres nuevos coches. Si no sabéis lo nuevo que ha metido, dejaré por aquí arriba el vídeo donde enseño. Bueno, hago un repaso de lo que lleva la nueva actualización. Todo lo nuevo, todo lo que han metido. Chicos está ese coche músculo de momento mec me mira va épica mira chicos ahí si sí tenemos suerte ¿eh? a ver qué nos sale bueno la furgoneta teledirigida que nos da 5 gemas no le hacemos un feo creo creo creo mirad nos puede salir el, el chispas Podría salirnos, la verdad, a ver si tenemos suerte y nos sale ese chispas, que a mí me gustaría tener mucho, a mí me parece un coche muy fuerte, con el que jugar y bueno a ver si se viene en esta bola. Ah, el dragón, bueno el dragón, no, no, va, no, no, legendaria. Creo que si no recuerdo mal, la máquina legendaria la dimos para un coche fusionado, entonces a ver si nos saliese esa bien vale la máquina del tiempo perfecto ahora sí que tendríamos todos menos menos el transformable que no sé por qué sigue sí, valiendo gemas por qué crash of cast después de una actualización no lo puedes poner para que lo podamos sacar en máquinas no lo entiendo no lo entiendo dejadme abajo en los comentarios qué os parece a vosotros a mí me parece irracional esta actualización me parece un poco rara lo que han hecho Pff, tenemos tiempo también sin coche oculto chicos a no ser que esta vez sí, sí que esté oculto de verdad y no nos, los, no nos lo quiera mostrar ni siquiera en, lo de, en la lista de coches comunes que podría ser y estaría muy chulo bueno, vamos a continuar con la apertura. De momento, muy bien. A ver si tenemos suerte, chicos. Nos sale la que queremos. El coche fúnebre. Mirad, os la voy a enseñar. Está el que. Está que. Tiene que estar por aquí por el final, ¿no? El coche de carreras de 1950, ¿eh, chicos? A ver si nos salió ese también. El taxi de Londres, por ejemplo. Mira, va. Cruzamos los dedos. La tengo mentalizada. Morada, ¿no? Bueno, bueno, este camión que lo tuvimos que dar, no lo teníamos. Me da experiencia. O así lo que es Madre mía, experiencia. Vale, una gemita. Ayer. Pa, pa, pa, pa. Bueno, este es el coche. está fuerte también, eh. Este está fuerte. El totem, que ya sabéis que tardamos en conseguirlo de nuevo, después de darlo. Pero que sepáis que después de darlo para un coche de fusionar os va a salir en máquinas, chicos, no os preocupéis. Por eso no tenéis que volver a hacerlo. No desaparece, sino que solo tenéis que abrir máquinas para poder conseguirlo de nuevo. Vale, de momento una legendaria. Vamos a ver qué más que más nos puede salir. Morada. Bien, chicos, el Sidecar. Este primer coche que Crash of Cars dio a conocer para la nueva actualización. Aquí lo tenemos, chicos. Es tal que así. Un coche, habrá que probarlo. Ya veremos cómo va. Dejadme abajo en los comentarios si habéis jugado con él y qué tal va. Me va a común. A ver si tenemos suerte. Y una de estas comunes que nos están saliendo muchas. A ver si fuera la que queremos. Esta puede ser el hipercoche. Hay que mejorar todos los coches ocultos, chicos. Que los tengamos muy chetos. Me va, morada. El camino de lados. Dos gemas, ahí está. A ver, ahora, ojo, épica. Épica, chicos. ahí si tuviéramos suerte, nos sale el chispas. Bueno, el coche de energía, bueno, al menos me da cinco gemas, no está nada mal. Que esas gemas sabéis que se gastan muy rápidas Coche ovni Morada El sidecar de nuevo Ya lo tenemos al 2 Venga, Yo lo que quiero es el otro, eh, chicos Morada de nuevo El trotacalles ¿Cómo? Ah, el bus de Londres El bus, el bus, el bus coche luptial se mejora carrito de supermercado se mejora bueno, con esto de que es común va a costar poco max maximizarla y bueno si sí, tenemos la suerte de que salga el dragón de nuevo ya hombre vale, sale el volquete sale el volquete En chispas me sale el coche de en energía salga ya ostras gigantón esta está la buena esta la buena uh. No sale chicos, no sale. Espera, espera. El coche listo. Mira que quedan muy pocas máquinas y me parece a mí que no vamos a tener esa suerte de sacarla. Jo, Otra legendaria. Bueno, sale la máquina del tiempo. No la teníamos, ahora la tenemos saldos. Ni tan mal. Común. Ah. Común. No sale tío, no sale Común Me han salido todas las comunes Menos la que quiero chaval Morada El coche soberbio, muy bien Quedan máquinas Chicos, quedan dos máquinas Esta ya nada Pues apoyo Esta tampoco nada Y me dan una caja de cartón Gracias Crash of Cars. Conseguiré más monedas a ver si en una próxima apertura conseguimos sacar el coche de carreras de 1950. Nada chicos me gustaría dejarles un gran like por más contenido de Crash of Cars que se suscriba mucha gente quiero que se suscriban con este vídeo por lo menos 50 personas para que suba el próximo vídeo. Y nada, los vemos chicos, adiós.